Bueno, eh, bueno, lo que es el ciclo de militancia es un poquito, yo creo que los que habitualmente venís ya sabéis de qué va, ¿no? Es decir, eh, hoy está con nosotros Carmen, eh, esto empieza a ser ya incluso a compartir ya momentos que, bueno, casi casi nos coloca eh, como, como entrevistadores poco objetivos porque hay parte que, que hemos compartido y con lo cual tiene, tiene una parte más de humano también y de, y de cariño pero, pero se acerca un poco a la idea que tenemos en militancia. La militancia o el ciclo de militancias o, o el tipo de historia que pretendemos trabajar desde desmemoriados es una, una historia con personas, acercándonos a los procesos y no con personajes y alejándonos de los estereotipos. ¿no? Entonces en el ciclo de militancias, Carmen está aquí por su trayectoria que, quiere, que queremos que comparta con nosotros y, y, y queremos un poco... Ver qué supone en el ciclo de una persona la militancia, el por qué se milita. Y, y no estamos hablando de las grandes razones, si tenemos en las discusiones las razones, que siempre las tenemos, pero cada uno las suyas, sino procurar entender eh, cuál es este proceso. ¿no? Y cuál es en el ciclo histórico que vivimos, porque vivimos un ciclo histórico, aunque a veces nos parece como que el ciclo histórico es algo, algo ajeno. ¿no? Con la crisis nos hemos dado cuenta que, que estamos metidos dentro, porque... Nos ha hecho ser personajes de, de esta historia y muchos lo complicado, ¿no? Y entonces, esto es lo que pretendemos hacer con dictacia, o sea, recoger una historia coral a partir de las voces de determinadas personas, ¿no? Y esto es un poco lo que en el trabajo de Desmemoriados, lo que pretendemos, documentar lo que sería este proceso histórico que vivimos las personas dentro de, de, de los movimientos sociales y si alguien viene de un marciano dentro de 100 años, viene a las Cantabrias y quiere saber qué fue de la historia social y personal, que pueda haber una base documental en torno a la cual ver que hay una historia que supera a la historia de la UIF, que hay una historia que supera al diario Montañés o que hay una historia que supera al regionalismo o al cantabrismo o a eh, nuestro queridísimo... Este, José María Preda y todos estos, ¿no? que hay una historia social vivida y un trabajo y que la historia se construye y se construye entre, entre personas que como yo digo en mi foro interno eh, somos bacterios, ¿no? pequeños pero no insignificantes ¿no? y esto es un poco eh, la filosofía que nos aúna. Pues yo te dejo Nacho así y luego al final de, ya os metemos las morcillas de, de las próximas actividades y, y todo eso. Bueno, pues buenas tardes. Como forma de, de articular la conversación, pues vamos a intentar seguir en, en lo que se pueda, pues una pauta temporal o de bloques temáticos, así, ¿no? Eh, bueno, pues habrá elementos como valoraciones, análisis, que, que se escapen, pero bueno, que vamos a, a tirar así. Bueno, Habitualmente las personas que, que nos acompañan en los ciclos de militancias eh, han centrado una buena parte de, de su actividad en, en nuestra región. Pero en este caso, con, con Carmen, se nos van a saltar las, las costuras de, de este patrón, ya que bueno, el trabajo que ha desarrollado en los distintos países de América Latina, por ejemplo, marca, marca toda su trayectoria. Eh, bueno, Una última consideración dirigida a Carmen, y a, y a los presentes, que antes de comenzar, eh, lo recordamos que, que estás aquí a título personal sí, ¿no? y no, que no representas ninguna organización, alguna sí, sí. pretensión y nada de esto, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, pues, eh, ¿en qué año y, y dónde naciste, Carmen? Bueno, <coughs> buenas tardes a todo el mundo. Perdón por el tono de voz, que es un poquito bajo normalmente, así que pueden llamarme la atención si, si esto falla un poco, porque... Normalmente siempre tiendo a, a, a bajar el tono de voz. Eh, yo soy una persona adoptada de Cantabria porque en realidad no nací aquí, nací en Alar del Rey. Y hace ya muchísimos años, algo así como 56, y vine a vivir aquí a, a Cantabria a raíz de que mi padre que era ferroviario le destacaron en, en Cantabria. Y, bueno, pues eh, podríamos decir que toda mi adolescencia se, se desarrolló aquí en Cantabria hasta que me marché al País Vasco a estudiar en la universidad. ¿Qué, ¿Qué estudios pusiste? Pues esto era un poco locura porque me gustaba todo, tenía este problema. Y desde siempre, no sé por qué razón, se me daba bastante bien dibujar. Y ya en una magnífica maestra que tuve, me dijo que yo debiera hacer bellas artes ante todo lío, cuando finalicé el bachillerato, de qué es lo que iba a hacer, eché la solicitud para psicología, <coughs> eché la solicitud también para griego, para latín, y finalmente me decanté hacia Bellas Artes, pues porque me gustaba muchísimo dibujar fundamentalmente. Y además, porque psicología me lo delegaron ¿no? en la facultad de, de, de Salamanca, porque supuestamente tenía facultades mucho más cercanas. No había tantas facultades en el y entonces me tenía que adaptar un poco a la zona geográfica. ¿Durante qué años eh, estuviste en la universidad? Si mal no recuerdo, que esto me van a saltar bastante en las fechas, estuve en Alzheimer ya por adelantado, es una cosa tremenda. Creo que empecé en el 80 y terminé en el 85. Bueno, has dicho que estuviste en el País Vasco. ¿Qué, qué ambiente universitario conociste allí? Eh, aunque yo era sensible a, bueno, con, con el grupo de amigos que formábamos, que, que, que leíamos eh, pues bastantes libros sobre naturaleza, revistas, Estábamos muy, éramos muy aficionados a, a hablar entre nosotros, a, a viajar lo que podíamos por mm, bosques, por zonas eh, en, fuera de la ciudad. Eh, perdóname Nacho que se me ha ido un santo en es? Sí, un poco eh, el ambiente de la universidad. Sí. Eh, bueno, pues eh, no estaba yo muy dispuesta a meterme en nada de la universidad porque en principio yo tenía que adaptarme a lo que era la, la, la vivencia de lo que pues, suponía la universidad en el País Vasco. Y, y no me sentía yo muy afín con, con los diferentes movimientos políticos que yo estaba viendo eh, y que siempre llaman a algunos de mis compañeros la, lo que yo quería en aquel momento era fundamentalmente terminar la carrera y durante mis cinco años de estancia me centré fundamentalmente en terminar la carrera sí que es cierto que una de las veces que de las primeras eh, experiencias que yo tuve con una represión bastante fea en el País Vasco fue el recibimiento que nos hicieron cuando yo estaba cruzando el puente de en eh, varias tanquetas que estaban cruzando por allí. Fue pues, una de las primeras veces que yo sentí que, que me exponía algo que, que, que no sabía por qué venía ni, ni, ni, ni qué estaba pasando para que yo justamente tuviera que estar sufriendo eh, pues una serie de, de, de, de imágenes eh, peligrosas. Uh -huh. eh, ¿Cómo recuerdas los comienzos de, de tu actividad militante? ¿Cuál fue el clic? Eh, siempre pospuse eh, todas las eh, ganas de hacer cosas a que terminase la carrera, y, y bueno. Eh, esto estaba en el discurso ideológico de, de mi persona y se presentó la oportunidad también, quiero decir, la sensibilidad existía pero se presentó la oportunidad eh, de justamente cuando llegó el verano eh, se formó una especie de, de, de grupo aquí en Cantabria que estaba buscando gente para participar en actividades relacionadas con la no violencia. Eh, primero en Madrid, porque íbamos a juntarnos con antimilitaristas de un, de un montón de, de lugares de, de todo el Estado español y después íbamos a participar conjuntamente en un campamento por la paz que cada año se celebraba en un país de Europa. Y bueno, pues ni cortas ni perezosas, mi amiga que está aquí y, y, y yo pues nos apuntamos a un bombardeo. Está muy mal este dato, pero no creo esto fue así. Y decidimos aprovechar la, la, la, la, el viaje y la experiencia que nos brindaba este viaje para marcharnos a Dinamarca, eh, donde se celebraba este, este encuentro. Y fue un punto de no retorno, porque a partir de ahí... No solamente conocí a muchísima gente que estaba muy involucrada políticamente aquí en Cantabria, a otra mucha gente también del Estado español. Empecé a meterme, empecé a conocer qué era esto del militarismo, qué era esto del movimiento de objeción de conciencia, qué era esto del pacifismo a nivel europeo. Y no solamente. Y bueno, pues poco a poco empecé a, a abrir los ojos a, a un mundo que para mí era atractivo, pero que en ningún momento, digamos, había, no me había acercado más, ni, ni había echado raíces, ni, ni estaba ahí simplemente. Uh -huh. eh, ¿Militaste en alguna organización? Eh, a raíz de, de este eh, viaje, cuando estuve allí en Dinamarca, eh, pues eh, la verdad es que tomamos la Embajada Española, esto fue un estreno estupendo, y, y nada, pues fuimos allí, un montón de españoles, había algún extranjero también, y queríamos protestar por, lo, por, por todas las formas extrañas de ley de objeción de conciencia que existían en este país. Y no se nos ocurrió una manera mejor que, que, que hacerlo de esta manera. Entonces, estuvimos durante muchísimos días formándonos, eh, analizando posibles escenarios de qué es lo que nos podía pasar. Eh, y bueno, finalmente esto. Mi, mi, mi, fue mi primer contacto con, con la policía, con los más represiva de la zona, porque entraron los antidisturbios, a sacarnos de la embajada española. Y unos señores de dos metros por dos metros, literalmente, así me parecían a mí desde mi punto de vista que siempre he sido pequeño. Y bueno, pues, pues cómo me sacaron en volantas, cómo nos arrastraron del pelo, todo este tipo de cosas. Y cómo el único día que hizo bueno en, en, en Copenhague, maldita sea, nos lo pasamos en el calabozo. <risa> Dicho esto, pues el montón de gente los deportaron a Alemania y estos días hablando con mi amiga recordábamos que nos prohibieron durante diez años volver a, a este país afortunadamente no me he dado cuenta que ha pasado tanto tiempo y, y bueno he, he vuelto mucho más tarde mucho más tarde de los 10 años y, y no me han dicho nada al pasar por el aeropuerto o sea que esto ha sido estupendo que una vez que vine para acá para españa es que habíamos hecho habíamos entablado bastantes relaciones con el movimiento de objeción de conciencia de aquí de españa y es que éramos algo más que simplemente compañeros que habíamos estado en esta en esta actividad eh, nos volvimos a juntar y es que a partir de entonces la verdad es que fueron años de locura porque no nos dejaban descansar quiero decir con esto que empezaron a surgir muchos movimientos eh, en pro de, de, de lograr que no, que no, pues por ejemplo en el, en el caso de Ollambre, que no se si construyese el mayor camping de Europa eh, había un, un sinfín de manifestaciones o de, o de acciones directas a favor de una ley de objeción de conciencia mucho más eh, interesante que la que había habido hasta el momento y eh, bueno pues empezaron a surgir diferentes eh, movimientos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel estatal, en los que de alguna manera más directa o directamente participábamos, dependiendo también de, de, de, de, de lo que pudiéramos. De, porque yo en este seguía trabajando, entonces, eh, por un lado trabajaba como profesora y por otro lado en el tiempo libre cuando esto era posible, eh, ...militaba pues, en el movimiento de objeción de conciencia... ...y poco a poco me fui desviando fundamentalmente... ...a, a diferentes grupos ecologistas que, que, que me atraían más. De esta... Digamos, de, ...dentro de lo que es el, el bloque... ...antimilitarista y pacifista... Eh, ...¿qué recuerdos eh, más allá de, de la objeción recuerdas de aquellos años? Pues mucho, porque fue mi primera escuela y bueno, pues me enseñó a ver las cosas de manera mucho más poliédrica me enseñó a tener perspectiva, me enseñó herramientas fundamentales a la hora de, de, de enfrentar conflictos a no verlo como algo negativo, sino todo lo contrario, como una oportunidad para transformar eh, la sociedad incluso con objetivos mucho más pequeñitos que todo esto y me mm, enseñó mm, muchas estrategias para aplicarlas después, no solamente en, en el ámbito laboral, en el día a día, sino también en las diferentes organizaciones en las que estaba militando. ¿Piensas que, bueno, eh, en aquellos años, pues, eh, el, el MOC y y otros movimientos militaristas se centraron mucho en, en la lucha contra la obligatoriedad del servicio militar, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos pensado que si esto no fuera por pues casi un, a modo de, de que no que se toma la parte por el todo y que eh, cuando finalmente se termina la, esa obligatoriedad el movimiento pacifista parece que se desinfla. Sí, es, es una pena, pero igual también era la prioridad... Absoluta que, que determinadas personas o el bloque más, más grande de, de, de aquel momento sentía, ¿no? entonces no les achacó que fueran, no voy a decir cortos de miras porque en absoluto, sino igual era una manera de optimizar los recursos humanos que en ese momento había, no lo sé muy bien, de todas formas me parece que el tema del antimilitarismo es muchísimo más amplio uh -huh. que estar trabajando simplemente eh, lo, el, todo lo vinculado con la objeción de conciencia, todo lo vinculado con la insumisión, todo lo vinculado con, con el no al servicio militar, etcétera, etcétera sino que tocaba muchísimos más aspectos como toda la, la jerarquización social que, que, que se extrapola después a diferentes ámbitos de la vida, incluso educativos, y también eh, pues, pues, bueno, a, a aspectos muy amplios de, de la vida. ¿no? Yo creo que sí que hay un movimiento mucho más amplio en este sentido, pero es verdad también que en momentos determinados surgen momentos históricos que tienes que aprovechar para conseguir determinados objetivos. Creo que este fue uno de ellos y me gustaría mm, imaginar que de todas formas mm, eh, ha habido después eh, personas que con esa formación que tuvieron, de, de, de, de la capacidad de organizarse, la capacidad de, de, de formarse mm, no violentamente, pues ha servido para... Eh, utilizarlo después en otras muchísimas luchas, como en el caso de derechos humanos, como en el caso de la ecología, por ejemplo. Has citado la, la no violencia. Bueno, pues eh, algunas corrientes de, del pacifismo de los 80, por ejemplo, eh, pues, pues teorizaban que en efecto había otra forma de resistencia, ¿no? Desde el punto de vista civil, como la lucha popular no violenta, ¿no? Eh, y, pero también había atrás, eh, dentro del movimiento pacifista, otras visiones, pues, podemos decirlo así, más, más contemplativas, ¿no? ¿En qué posición y, y por qué te decantabas tú? Bueno, pues como estaba bastante metida en, en, en muchas cosas, claramente por la segunda. Pero, bueno, eh, nosotros éramos vecinos cuando vivíamos en la comunidad de en la Casa Santa Ana, de, de, de, por ejemplo, pues, la, la gente del de Arca, que igual podríamos decir que en un momento determinado pudieran tener una, una actividad más contemplativa, desde luego una, una actividad completamente no violenta, y sin embargo después se apuntaron a un bombardeo, muy mal esta expresión, tengo que cambiarla, <risa> ya lo ¿no? sé, para, para participar en todos los aspectos que ellos consideraban que, que, que eran tremendamente injustos, socialmente injustos, y, y ahí estaban, ¿no? Y aún así, siempre creo que la organización, que la formación, que, que la incidencia en la sociedad mediante los grupos más grandes o más pequeños de, de, de, sociales son un fuerte núcleo de transformación social y sinceramente es en lo, en, en lo que más creo, mucho más que en las estructuras políticas que vienen desde arriba, que algunas bienvenidas sean, si ayudan fundamental, y simplemente si ayudan a que los movimientos sociales que son los que están más vinculados con la realidad y con los pies en la tierra, eh, tiren para adelante y van y vayan eh, asumiendo cada vez mayores cotas de poder. Uh -huh. Entonces, ¿crees que la izquierda ha asimilado valores del pacifismo o bien que no ha sido un componente más que secundario? Pues me parece una pregunta muy amplia, profunda, y la verdad es que no sé qué decirte. Um, supongo que algunas partes de la izquierda sí, claramente, eh, pero bueno, yo no, no, no he visto en, por ejemplo en postulados de, de, de determinados movimientos de, de partidos políticos que consideramos de izquierda eh, ser valientes con respecto por ejemplo a, la, a, a presentar propuestas antimilitaristas. yo creo que, que he sentido que hay, hay miedo antes de decir eh, en, en propuestas electorales no queremos meter dinero en, en, en gasto armamentista. No queremos, eh, queremos cuestionar la asistencia del ejército, al menos tal y como la conocemos. O queremos cuestionar el montón de dinero que se gasta eh, en, en ejércitos, o, o queremos cuestionar venta de armamentos. En esto han sido más valientes determinados partidos políticos. Pero yo creo que después de, de, los, de, de la no existencia de una mili un, obligatoria, ha habido un cierto desinfle de, de todo el movimiento antimilitarista, aunque bien es cierto que sigue habiendo eh, grupos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en utopía contagiosa. Eh, que siguen haciendo un trabajo de denuncia mm, antimilitarista que es absolutamente eh, loable y que además incluso los militares utilizan sus fuentes de, de información eh, para determinados informes. O sea que es bastante curioso esto, ¿no? que, que los propios militares les tengan en cuenta a la hora de, de, de hablar de, de, de antimilitarismo o de militarismo porque tienen unas cifras bastante... Eh, rigurosas. Eh, hablando de pacifismo y, bueno, de vida cuenta, pues, la descompensación en cuanto al género que había en, en, en aquellos movimientos, quizás por, quizás por el telón de fondo que había propiamente, ¿no? Eh, ¿Se puede hablar de una perspectiva de género dentro del pacifismo? Mm, claramente. Eh... De, voy a hablar de lo que yo conozco. ¿eh? Eh, dentro del MOOC siempre existía la parte de mujer y antimilitarismo, en la que varias mujeres estuvimos trabajando eh, con un componente antimilitarista y con un fuerte componente eh, feminista. Eh, si es cierto que desgraciadamente éramos minoría pero no teníamos nada más que salir un poquito a, las, a, a, a, las, a los campamentos internacionales para darnos cuenta de la importancia que tenían determinados campamentos por la paz a nivel europeo y también a nivel mundial y bueno pues ahí, ahí, ahí han estado, ahí siguen yo sinceramente y desgraciadamente no lo sigo pero, pero es cierto que aunque había un componente en el caso de, de, del movimiento antimilitarista, cuando estamos hablando del MOOC más centrado en aspectos que eh, se relacionaban con, con, con, con la no prestación social sustitutoria o con, con el no al acudir a, a hacer la mili, eh, el antimilitarismo es mucho más amplio que todo esto y toca aspectos muchísimo más, más amplios. Como mujeres, nos está tocando constantemente. ¿no? Bueno, eh, tu militancia eh, en el movimiento ecologista, en el que has hecho una pequeña alusión, es paralela a esta um, militancia, por decirlo así, también en el, en el campo de pacifismo, en el MOC, ¿no? Sí, para mí más real y personalmente más interesante. Me movía más por dentro, podríamos decir, porque yo consideraba que había suficiente gente eh, trabajando en el tema de, de la constricción obligatoria, de, de, de la objeción de conciencia eh, fundamentalmente había muchos hombres, es verdad que también había, había mujeres pero éramos las menos y yo no sentía que existiese demasiada variedad de género no fue por esto por lo que lo dejé, no honestamente fue porque me sentía mucho más identificada con la defensa de la mujer misma. y además nuevamente se dio una coyuntura que favoreció que, que, que esta especie de a veces de, de, de ríos que te llevan y bueno pues, pues Ollambre fue probablemente mi primera eh, bajada del cielo a tierra y yo recuerdo perfectamente, tengo unas imágenes muy vividas de la primera vez que fui a Ollambre y mm, me encontré con un paraje un paraje maravilloso y dije no es posible que aquí vayan a hacer lo que, lo que lo que pretenden hacer entre otras muchísimas cosas me imagino que todo el mundo sabrá el mayor camping de europa y en aquel momento y además bueno, pues se pretendía también construcción por toda la costa que iba desde comillas hasta san vicente de la barquera de manera aleatoria pero bueno pues esto hubiera podido ser el principio de una gran catástrofe de una de las zonas más, más bonitas de Cantabria. Okay. Por eh, los acontecimientos estas hablamos de la segunda mitad de los 80 más o menos. Eh, dejadme ver un poquito la chuleta que tengo por aquí, porque efectivamente creo que fue... Yo cuando empecé a participar fue después de la universidad, en, en, después de volver a Dinamarca, y fue en, en el otoño del 85. Uh -huh. Bueno, una cosa eh, a, a caballo ¿no? con, con esto que no, que no quiero dejar de preguntarte... Todos, eh, bueno, los que nacimos en los 60 tal, tenemos un, y que nos incorporamos a la política en los 80, tenemos un pequeño tema con el tema de la OTAN, ¿no? Eh, que fue un, nuestra casi de pues, largo y bueno, fue nuestro, nuestro primer descarrilamiento. ¿Cómo lo viviste tú eso? De una manera bastante triste. Eh, esto de la OTAN de entrada, ¿no? Pero al final toma OTAN. Pues eh, fue.. Tremendo. De hecho, estos días, repasando un poquito antes de venir aquí, que me daba muchísima vergüenza, todo hay que decirlo, eh, leía cosas sobre la OTAN, también para, para, para centrarlo, y una de las cosas que se venía a decir es que, eh, en realidad fue un poco como la primera vez en la que la gente se dio cuenta que se le cortaba la, la, la posibilidad mm -hmm. de... ¿no? ...participar activamente en la toma de decisiones importantes de este país. De hecho, y esto me llamó muchísima atención, el, el, el articulista decía que efectivamente a partir de entonces nunca más se sí. votó a hacer un referéndum en este país. Uh -huh. Así que a mí me gustaría que tuviéramos esto en cuenta de la importancia que tuvo aquello. Fue muy, emo muy emocionante, yo recuerdo que conjuntamente con otra muchísima gente entre ellos mi amiga que estaba aquí, Íbamos, estuvimos en muchos pueblos de Cantabria hablando de, de, de lo que suponía la OTAN, participamos en aquellos trenes que iban a Madrid a protestar por la OTAN, bueno, pues fue muy emocionante ver la capacidad de convocatoria de, de muchos de partidos políticos, de, de, de, de grupos populares, de asociaciones, en la que había muchísima gente en contra de la que Al final pues ya sabemos lo que pasó con determinados partidos políticos que de entrada no, pero que después se cabeza. Bien, retomamos el asunto del ecologismo. ¿En qué organización hubo organizaciones militaste? Eh... Dejadme que lo mire otra vez, madre mía. Porque la primera en la que estuve fue en el, la coordinadora para la defensa del litoral y las tierras de Cantabria, que sé que actualmente se llama simplemente coordinadora, de, de, de, de, de, de, de, coordinadora de Cantabria. Y bueno, pues en ella estuve un montón de tiempo hasta que me marché a El Salvador por primera vez y también hasta que empecé a trabajar conjuntamente con GEA, que fue la otra organización. En la primera, hacíamos una labor estupenda fue, vuelvo a hablar otra vez de hambre eh, una organización con una capacidad de convocatoria enorme, donde las decisiones se tomaban de manera asamblearia, donde reunió a diferentes colectivos políticos y sociales de Cantabria, probablemente ha sido uno de los movimientos más grandes que ha habido en Cantabria, en cuanto a movilización de gente y donde era muy interesante estar en aquellas eh, reuniones enormes de los que nos ya no recuerdo dónde de comillas donde tomábamos decisiones conjuntas que después llevábamos a la, a, a, al día a día de lo que significaba estar allí en la playa de hambre cuando venían los antidisturbios o cuando venían eh, incluso las personas que querían hacer eh, las obras allí a toda costa, que llegaron incluso a, a vaciar una hormigonera al lado de gente que nos habíamos encadenado. Uh -huh. Y bueno, pues, pues esto lo recuerdo como, como una de las primeras luchas eh, grandes, muy bien orquestada por la gente que, estaba en, que participaba en, estos, en este movimiento, y bueno, con, con, con una victoria clara, ¿no? A pesar de que después se llevaron los galones, otras personas y estas cosas que no me importan nada en absoluto. Pero el caso es que día está ahí y es verdad que siguen amenazándolo, hay que seguir teniendo ojo a y mucho cuidado con ello. Y no nos podemos dormir, es un lugar muy, muy goloso pero es una de las primeras cosas que debiéramos de sentirnos en, en, en mi vida personal muy orgullosa de, de, de todo lo que se orquestó allí, como un elemento, como una bacteria más, por supuesto, pero, pero bueno, con, con, con final feliz, podríamos decir, ¿no? Sí, finalmente se aplicó la defensa popular no violenta a un caso y se ganó. Muy interesante y de hecho pues es uno de los ejemplos clarísimos de, de, de cómo... Mmm, esta aplicación de, de esta, esta metodología eh, es capaz de, de, de, de conseguir en este caso pues, pues buenos resultados ¿no? Uh -huh. bueno has hablado de hambre que fue un, un buen caso pero también en los años 80 tuvisteis eh, eh, unos frentes también siendo El, bueno, los años 80 fueron un poco sí, digamos, eh, activistas pluriempleados, me parece a mí o ecologistas pluriempleados eh, pues en el 87 estuvimos en Riaño eh, yo junto con más gente éramos un poco los enlaces de lo que estaba ocurriendo en Riaño eh, con los diferentes grupos ecologistas que había aquí, fundamentalmente en mi caso era con la coordinadora, entonces pues, pues a veces podíamos ir en coche pero a veces nos líamos, la manta en la cabeza porque no quedaba más remedio yo no conducía por aquel entonces y por supuesto el coche era algo inalcanzable y nos eh, íbamos en autobús los fines de semana hasta hasta Riaño, pues para estar allí con la gente o nos íbamos a León para coordinarnos con los movimientos ecologistas que había en, en, en León y para decidir cuál iba a ser la siguiente estrategia durante la siguiente semana durante el siguiente mes porque veíamos eh, que todavía teníamos posibilidades de paralizar la locura de lo que, de lo que se puso hoy año. Uh -huh. eh, esto fue, contrariamente a, a hambre una de las experiencias más duras de mi vida, eh, en las que vi, perdonadme, muchísimo sufrimiento humano, y bueno, es tremendo ver cuando, oh qué rabia, cuando ves que a la gente, no, no os preocupéis es que soy una endrona, eh, cuando ves a la gente que, que le arrancan literalmente, no solamente le arrancan físicamente pero también eh, psíquicamente, moralmente, todos los lazos que tenían con una zona donde tienen a sus muertos enterrados, donde han crecido, donde se han reconocido con el medio ambiente que les rodea, donde se han educado, donde se reconocen son sus raíces eh, como seres humanos y de repente por una decisión política que llevaba tiempo amenazándoles y que finalmente se, se cumplió eh, pues les arrancan de ahí. Entonces, esto supuso, pues, para mí todavía cuando lo recuerdo me parece tremendo, no mm, lo que les supuso a ellos, ¿no? Y bueno, pues, pues fue, fue muy duro eh, todo aquello. Tengo anécdotas hasta, no sé ni cómo denominarlas, eh, ya en el último momento cuando nos subíamos a los tejados para evitar que tumbasen con las eh, palas las casas, que era tremendo ver esto, ¿no? con la gente que vivía en esa casa al lado, eh, había gente, había policía que intentaba, eh, antidisturbios, perdón, de la Guardia Civil, que intentaba bajarnos el tejado, porque lógicamente no podían tirar la casa con nosotros arriba, aunque a veces pienso que se sí hubiera dado un poco lo mismo. Pero fue muy curioso, una de las anécdotas que tengo es que varios compañeros que yo estábamos ayudando a un antidisturbio a salir de aquel agujerillo que era una claraboya porque se había quedado completamente, ni para arriba ni para abajo. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí empujando ni para abajo ni para arriba. Finalmente salió y el Señor nos agradeció profundamente que hubiéramos sacado de aquel atolladero porque no sé cómo hubiera acabado aquello. Eh, bueno, finalmente ya sabemos todos cómo terminó el, la problemática Riaño y yo he pasado por allí recientemente es un pantano tremendamente triste porque debajo hay gente hay muchísimo dolor, ahogado. Uh -huh. Además, finalmente, pues por todos los eh, estudios económicos que, que se han hecho eh, posteriormente, nada de los eh, fundamentos con los que se hizo ese pantano se han llevado a la práctica, o sea... Eso ya lo sabíamos, era una mentira claro. desde uh -huh. el inicio y eh, estaban las hidroeléctricas detrás y lo que querían era, fundamentalmente, conseguir eh, pues esto, electricidad y además había alternativas clarísimas presentadas incluso por el propio alcalde del pueblo, de pequeñas, de presas mucho más pequeñas para conseguir lo mismo, pero ya estaba todo pensado y decidido desde Madrid y desde donde fuera y fue, bueno, fueron hechos consumados, uh -huh. a pesar de toda la lucha que hubo, que fue muy interesante y, y de verdad el dolor de la gente. Que, que, que eso siempre es lo, lo, lo, lo más terrible. ¿no? Uh -huh. eh, en Cantabria tuvimos un intento de construir una la presa de en Los sí, sí, sí, sí, efectivamente, eh, de momento, afortunadamente, esto no, no se ha llevado a cabo. Sigo diciendo lo mismo, no nos dejamos en los barriles en cualquier momento las cosas pueden cambiar. No sé mucho de esto, pero fue bastante seria la, la, la amenaza. Uh -huh. Y sí, ahí es, estuvimos un montón de gente, obviamente los grupos ecologistas, protestando por esta por est, para, para evitar que esto se, se llevase ¿no? eh, a <risa> cabo. ¿Desde los movimientos ecologistas había interlocución con los partidos? Eh... Sí, yo la verdad es que nunca, nunca tuve mucha, bueno, lo hacían otras personas. Eh, sobre todo para llevar propuestas de manera que fueran los partidos políticos quienes llevasen después a otras entidades políticas eh, que hiciesen de, de correa de transmisión ¿no? o, que, o que nos ayudasen en, en determinadas presiones políticas que normalmente no llegaban en la verdad a, a buen puerto y mm, si sí sentíamos que el hecho de, de, de de colaboración ciudadana, de colaboración de asociaciones, de... y sobre todo la prensa, eh, cuando a veces nos ayudaba, eh, hacía bastante presión y a veces conseguíamos llegar a, a cumplir objetivos. ¿En esta línea crees que, con el, que el movimiento ecologista ha sido capaz de, de condicionar la política de desarrollo en Cantabria en los últimos eh, tiempos? La verdad es que no, no, no sabía contestarte a esta pregunta. Lo que sí que te puedo decir es que hay hechos concretos de, de, de que en determinados momentos, en, en, en, en determinados lugares y en determinados momentos, no se han podido construir, en el caso de Yambre, en el caso uh -huh. de la Presa del Paz, en el caso de Picos de Europa. Eh, Ahora no recuerdo, pero en otros lugares también, no se han podido construir urbanizaciones que se pretendían eh, en zonas costeras, en, en Ollambre, en toda la desembocadura de, de la ría. Entonces, en este sentido, hay hechos objetivos que podrían decir uh -huh. que sí. ¿no? no sé cuál es la magnitud, porque yo hace mucho tiempo que no estoy en estas estas lindes, pero pero vamos, es obje, objetivamente, puedo decir que había propuestas de, de construcción y de destrucción de costa y de, y de lugares que no se han llevado a cabo. Bien. Eh, dentro del movimiento ecologista que, que entre las organizaciones, la, ¿la colaboración, cierta desconfianza? De todo un poco, si es que somos asquerosamente humanos. Entonces, esto, esto es así. Eh, yo creo que había buena, buena sintonía y no perdíamos de vista qué es lo que realmente nos importaba. Pero también había celos y de hecho había organizaciones que rápidamente se querían distinguir de las demás, ¿no? porque se consideraban pues, que, que tenían un poquito más de formación eh, ecologista, ¿no? e ecológica. Y una de las cosas que, que me hicieron pensar mucho fue cuando yo empecé a dar clases después de, de aprobar las oposiciones, me tocó una compañera que siempre decía, no, yo no soy ecologista, yo soy ecóloga. Me decía, Dios mío, qué diferencia habrá entre una cosa y entre la otra. ¿no? Y dije, yo me tengo que formar en ecología porque si no, soy, no soy suficientemente buena ecologista después ya de todo lo que habíamos hecho. ¿no? Y entonces, bueno, como no creo en grandes definiciones de este tipo y me importan mucho más las cosas que se hacen, obviamente con cabeza pues eh, tengo que decir que tan importante es una cosa como la otra. Pero sí, es verdad que, que entre nosotros, a pesar de la buena sintonía y a pesar de que éramos capaces de, de, de salvar vicisitudes a veces más pequeñas o más grandes, eh, en cuanto a nos planteamos objetivos claros, pues después en de el momento que, que pasaba en ese momento cada quien se dedicaba a, a su trabajo uh -huh. o a su ámbito de, de actuación. Bien, hemos hablado del movimiento pacifista, del movimiento ecologista. ¿Qué diferencias más notables eh, encuentras a, pues a nivel organizativo y de funcionamiento en estos distintos grupos en los que estuviste? Pues es que depende, porque son grupos muy diversos cada uno de ellos. Eh, la verdad es que hay, hay muchas similitudes y diferencias, igual el tipo de trabajo al que nos dedicábamos, o los objetivos que nos marcábamos, si estábamos en un grupo ecologista o no estábamos en un grupo pacifista. Pero en realidad el mundo del pacifismo y el mundo del ecologismo está muy intrincado. Y entonces, pues muchas veces es que ni siquiera tenías que planteártelo tú, porque lo que estábamos en algunos momentos era intentando dar respuesta a salto de mata por la cantidad de, de, de nuevos temas que estaban surgiendo. Entonces, a veces se podía separar a veces en absoluto. Bueno, pasamos a otro bloque. Eh, bueno, lo ha citado de pasada. ¿Qué era la casa de, de la padre de Santana del Soto? En realidad, siempre mantuvimos el nombre de, de, de la casa, porque no nos poníamos de acuerdo entre nosotros de, de cómo llamarla. Esto ya es bastante significativo. De, de estos ocho que nos marchamos a vivir juntos, y que teníamos absolutamente escandalizados a los, al pueblo de, de Soto y porque se hablaban pestes de nosotros, ocho solteros viviendo juntos en una casa. Y Dios mío, ¿qué harán estos sinvergüenzas ahí? Y nada más lejos de la, la realidad, además. Eh, se quedó Casa Santana, porque así se llamaba cuando la decidimos comprarla transformarla, lo mismo por la mañana nos levantamos a toque de corneta, está muy mal dicho esto también, y nos poníamos a trabajar en el, en el tejado, y teníamos ahí un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para arreglar, arreglar el tejado, directos, cosas, a pintar, a decentarlo porque teníamos, queríamos ser una casa en la que unásemos diferentes fuerzas de diferentes personajes que estábamos allí metidos, con, un objetivo de, con el objetivo de incidir socialmente en Cantabria esto, y no solamente en Cantabria, éramos un poco sudangas, como podéis ver, y un poco pretenciosos igual, muy ingenuos también, pienso que, ¿no? Pero el caso es que es verdad que, que aunamos ahí fuerzas, y con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, porque éramos personajes con ciertos caracteres, eh, y bueno, pues a veces las cosas salían bien, pues a veces las cosas no salían tan bien, pero, pero sí, participábamos en muchísimos, eh, muchísimas actividades eh, antimilitaristas, eh, ecologistas de mujeres, de, eh, teníamos un traje tremendo en aquella casa, y además venía mucha gente a casa, dábamos talleres, eh, educación para la paz, eh, también teníamos que ganarnos la vida y no teníamos trabajo nada más que, que muy poquita gente y a veces de manera esporádica y entonces pues también formábamos eh, a gente eh, que venía a aprender castellano y después entre otras muchísimas actividades pues pues también teníamos reuniones de manera constante y eh, sobre cualquiera de los aspectos que mencionaba anteriormente y también eh, desarrollábamos talleres de formación para los voluntarios que después se iban a marchar a, a participar en los diferentes eh, equipos de brigadas internacionales de paz Entonces, eh, finalmente, pues había un... Y cocinábamos para ellos <risa> <Muy bien. risa> Claro en que finalmente había un, un propósito de, de llevar a la práctica pues una forma de, de pensar, un planteamiento político y de vida Sí desde luego de participar eh, activamente en los diferentes procesos que se estaban dando en Cantabria. Íbamos a Madrid, dos por tres, a, a reuniones del MOC, a reuniones de brigadas, a reuniones de, de mujer y antimilitarismo o incluso otros muchísimos lugares y había compañeros también que, que, que viajaban al extranjero, a diferentes reuniones, entonces sí, sí, estábamos eh, queríamos incidir y que queríamos estar, pero un poco porque nos lo pedía el cuerpo también, porque es que estábamos tan tan, a, tan metidos en cosas que, que, que bueno, pues procurábamos no aprovechar ninguna oportunidad. El perfil de las personas que estabais allí era mm, más bien de corte pacifista. Todas, todas uh -huh. las personas, eh, yo creo que sin, sin excepción, eh, no, aunque aprendimos también a ser muy, muy respetuosos con otras formas de lucha después fundamentalmente de haber estado en América Latina eh, elegidas por otros pueblos porque bueno, las realidades sociales y políticas de estos países eran tremendamente complejas y aquí es que si algo hay que aprender es que no se pueden dar lecciones a determinados um, países que llevan un luchando en contra de una injusticia social tremenda y que utilizan, a veces porque no les han dejado más salidas, otras formas de, de, de defensa. ¿Entre qué años estuviste en, en el Soto? Viví 17 años allí, lo cual ahora me sigue sorprendiendo muchísimo porque en realidad lo que tengo que decir es que no nos conocíamos de nada, ¿eh? hemos sido un poco locos también para esto. Eh, nos conocíamos cinco personas eh, después llegamos a ser ocho y fue todo muy complejo inicialmente porque una cosa es el ideal y otra cosa es poner el ideal en la práctica. Y la convivencia humana pues ya sabemos que es a veces muy dura y complicada. Y además no solamente la convivencia, sino que había que encajar los diferentes aspectos políticos, las diferentes edificaciones eh, a, a las diferentes opciones de, de, de, de militancia que cada uno habíamos tomado. ¿no? Entonces había discusiones políticas importantes. Y bueno, pues, pues, pues eh, a pesar de todo, determinadas personas que tuvimos 17 años viviendo. Hoy. Bien, eh, en esta estancia larga eh, en el Soto, tú participas ya en proyectos de. te incorporas a brigadas sí. y participas en, en proyectos. Entonces, no sé, si quieres, pasamos ya a hablar de tu militancia en brigadas internacionales de paz. ¿Qué, qué organizaciones brigadas? Bueno, pues. Eh, ahora hay gente aquí que lo tiene más fresco que yo pero Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional sin mínimo de lucro que hace muchas cosas muy interesantes, sigue siendo una <coughs> idea brillante y digna de un premio Nobel, lo digo de verdad, con todo el cariño del mundo, que fundamentalmente tiene muchísimos eh, ejes de trabajo, áreas de trabajo, pero fundamentalmente proporciona acompañamiento internacional a personas amenazadas de muerte o a defensores de derechos humanos. Uh -huh. Eh, en mi época, bueno, trabajan en un montón de, de, de países en conflicto. Eh, ha habido proyectos que se han abierto, que se han cerrado. Eh, y bueno, yo estuve trabajando en brigadas. Primero, mi, mi bautizo en la organización fue cuando me marché. Primero aquí, eh, en, en, en el Estado español. Eh, pues viendo que era aquello me pareció... Una, un trabajo encomiable, me pareció muy interesante, como digo, la idea. Después fui conociendo gente que había estado en la organización, trabajando en estos países, fui conociendo la historia de determinados países y me pareció tremendo. Y después ya me involucré directamente como voluntaria y me marché al Salvador, después he estado en Guatemala y después he estado en México. Bueno, brigadas, pues una organización internacional, pues dicho con fines concretos y, y una metodología particular de operar en... Es una organización no violenta <risa> y, y además una organización que funciona por consenso. La toma de decisiones. ¿Por qué Brigadas eh, abre proyectos en unos países y en otros no? Bueno, normalmente Brigadas eh, trabaja a petición de... de de organizaciones de derechos humanos de, de, de, de determinados países. Uh -huh. Normalmente es así, aunque sí que es verdad también en el caso de México que, obviamente, si no nos conocían, no podían solicitar nuestra presencia en, en el país. ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos también, cuando hemos, en mi caso en concreto, cuando hemos estado en México, ha sido darnos a conocer a diferentes organizaciones de derechos humanos. Uh -huh. Y ellas eran las que decidían si después nos llamaban eh, el primer país al que fuiste estando en brigadas fue El Salvador. Sí. ¿En qué año fuiste? Eh, si mal no recuerdo fue en el 88. Lo tengo en dudas, porque... Yo, no, perdón, me iba a marchar en el 88, exactamente. Y... Ah. No, me, iba mar sí, me, me, me marché en el 88, efectivamente, me marché en el 88. En aquel entonces yo estaba trabajando en una... en la universidad y estaba trabajando también en una pequeña entidad que habíamos conformado dando clases y yo había solicitado permiso a los dos lugares para marcharme a El Salvador y me fui con la idea de estar pues un año. Pero después cuando yo estuve allí me dijeron que no podía ser, que tenía que volver. Ha sido uno de los mayores disgustos de mi vida. Y bueno, pues, pues nada más que estuve tres, tres meses en El Salvador. Posteriormente mmm, me intenté marchar de nuevo en el 89 y surgió la ofensiva del FMLN. Yo ya tenía el billete comprado y todo y entonces yo me voy, me voy, me voy, a pesar de todo me voy, porque mi gente está allí, conocí a muchísima gente. Mi experiencia en El Salvador fue un antes y un después. Yo había vuelto físicamente, pero yo seguía viviendo en El Salvador y, y obviamente habían cerrado las fronteras y esto no fue posible. Entonces fue la razón por la que me enfoqué a, hacia Guatemala y fui en febrero de ese mismo año, llamándome en el Si no recuerdo mal, eh, el 89, o sea, dentro de, eh, bueno, de la, del tremendo conflicto que fue aquello, fue cuando asesinaron a, a los cinco jesuitas. Sí, ¿no? sí, a los cinco jesuitas y a la cocinera, y no recuerdo si era su sobrina o no recuerdo bien, creo que fueron siete, ocho personas ya no uh -huh. recuerdo bien, sí. Yo conocí muy cerca los trabajos de análisis y de, de estudio de, de, de la coyuntura, de la idiosincrasia, de, de, de la historia salvadoreña que la UCA eh, editaba, magníficos, maravillosos, nos servían para formarnos, nos servían para, para abrirnos y, y, y ver las cosas de otra manera completamente distinta y, y desde luego para hacer nuestro trabajo de la manera más fina posible en cuanto a nuestra proyección como organización dentro de Salvador. Uh -huh. Y fue un palo tremendo um, obviamente porque eh, mataron a, a, a grandes intelectuales y grandes transformadores sociales de, de, de El Salvador, obviamente por eso sabían perfectamente uh -huh. qué es lo que hacían eh, pero también fue una gran pérdida para el movimiento social salvadoreño porque perdieron a grandes eh, analistas políticos y, y grandes eh, personas que estaban buscando soluciones pacíficas y justas para una guerra sangrante como la que estaban viviendo en el Salvador. De El Salvador has dicho que marchaste a Guatemala. Guatemala también es uno de los países con mayor eh, grado de violencia de toda América Latina, ¿no? Eh, Guatemala fue, para, para mí, fue un país en el que pasé mucho miedo. Probablemente porque en El Salvador yo encontré a gente muy valiente. Eh, son de otra manera de ser muy distinta a, a, a la manera de ser maya luego he descubierto que además son tienen orígenes completamente diferentes esto igual es una estupidez que yo me quiero dar a mí misma para, para intentar entender que las diferencias que yo encontré entre una manera de actuar y otra pero eh, yo me encontré en una población muchísimo más acallada una situación eh, mucho más metida debajo de la alfombra que la que había en el Salvador, y yo pasé mucho miedo inicialmente, bueno también porque fui en un momento en el que habían acuchillado con arma blanca a dos compañeros anteriores de, de, de nuestro equipo de brigadas, no les habían matado afortunadamente, eh, pero bueno, fue una, habían puesto también granadas en, en la casa del equipo, muy, estallaron muy cerca de las bombonas de gas, afortunadamente no pasó nada, pero eran claras advertencias de que querían que no estuviese allí, que, está, que su presencia era incómoda y que querían quitarnos el medio, y yo fui dos meses después, y entonces bueno, pues vas con, con mucho así. primero un poco con el disgusto de no ir a salvador, Después con, con la alegría de ir a Guatemala, bueno, a ver qué es esto. Y después cuando vas allí te das cuenta que es una realidad no tan clara y que tienes que aprender a moverte en ella. Y, y bueno, que, que después eh, te atrae, te, te, te enamora, porque es uno de los países no físicamente más bonitos que yo conozco del mundo, sino que tiene una cultura indígena eh, mucho mayor que la de El Salvador, en aquel momento era un 2% de población indígena que existía en El Salvador frente al 60% eh, de, de, de Guatemala y después vas conociendo los diferentes movimientos sociales, te vas adaptando a, a, a esa realidad y vas descubriendo un país en el que obviamente la gente también organizada es una maravilla y, y te das cuenta de, de la tarea ingente que tienen por delante. ¿Cómo han evolucionado estos dos países? El Salvador, Guatemala, desde el momento en que tú estuviste hasta la ciudad, ¿cómo crees que están yendo? Desgraciadamente no sigo mucho eh, esta realidad porque tengo que decir que cuando me marché a México me absorbió completamente. Eh, sinceramente, nos sé. La parte positiva de la firma de los acuerdos de paz en cada uno de estos países, que fue muy emocionante, es que no existe una guerra física. Uh -huh. Sin embargo, pues yo podría decir en este momento que, que Guatemala es un marco país, al igual que muchísimos estados de México, por ejemplo, desconozco El Salvador. Pero sinceramente no creo que hayan vuelto mucha... que, que no sean países que, es, que se... que destaquen por su justicia social. Pero no me voy a meter en, estos, en, estos, en estas lindes porque no, no he vuelto, no, no he seguido mucho, con, con, no sé mucho de la, de la situación actual de estos dos países, desgraciadamente. Así está un tema interesante que es el de los tratados de paz. Recientemente se ha firmado uno en Colombia y el otro día, pues así leíamos en en la prensa que se había relanzado los asesinatos de, de activistas por derechos humanos, de transformadores sociales, que eh, se habían repuntado tremendamente. ¿no? Esto ha pasado en Guatemala y ha pasado en El Salvador. Uh -huh. Entonces, si el, los acuerdos de paz simple, sirven simplemente para callar las, la boca en, el, en los aspectos formales, esto no sirve para claro. nada. Si esto nos acompaña y de mejoras y, de, y de, de todo tipo de incidencias de transformación social, esto no sirve para nada. Esto simplemente es un papel mojado. Bueno, eh, has citado que, bueno, que el proyecto de México pues, te, te absorbió. Eh, ¿En qué estado trabajasteis? Eh, iniciamos la andadura en el. Dios mío. Ah, sí. A partir de, del 94, que es cuando surge el movimiento zapatista, eh, surgen un montón de peticiones abrigadas y bueno, nuestra intención es, lógicamente, marcharnos a Chiapas porque era en ese momento el lugar donde más eh, peticiones existían y donde supuestamente más se centraba todo el movimiento de revulsión social que había supuesto el, el levantamiento zapatista. Eh, demasiado tarde desde mi punto de vista, porque no aparecimos allí, me parece que fue hasta el verano del 96, eh, aparecimos por allí un grupo de exploratorio para analizar la situación de, de esta región y ya vimos que, que, que, que, que había mucha presencia internacional eh, que a veces tenía similitudes con brigadas otras veces ninguna pero que no era presencia internacional lo que, lo que hacía lo prioritario, lo que hacía falta porque estaba perfectamente cubierta y sin embargo sí que había un grupo que ya desde el 95 estaba trabajando ahí que era el Servicio Internacional para la Paz, SIPAS, y consideramos que teníamos muchos puntos en común, otros no, no era un grupo que estaba acostumbrado a, a, a dar acompañamiento, a brindar acompañamiento internacional, pero sí hacer un seguimiento de las diferentes ONGs que se habían instalado en la zona, de los grupos de derechos humanos de la zona, de visitar eh, poblaciones indígenas y hacer una denuncia o, o, o escritos políticos de lo que estaba, de lo que estaba ocurriendo allí. O sea, de manera que no vimos necesario estar trabajando como PBI y duplicar esfuerzos en la zona y nos coaligamos con ellos. Estuvimos aproximadamente dos años con seguimos con, con, con, con citas pero eh, a partir de aquí eh, nos empezaron a llegar peticiones para otros estados de México. Así que dos años más tarde decidimos hacer eh, nuevamente una visita a, determinadas, a determinados lugares, estuvimos en México DF es pues un país tremendamente centralista, todo pasa por, por, por el DF a pesar de la tremenda magnitud que tiene este país eh, estuvimos en Guerrero y estuvimos en Oaxaca y... era un poco complicado eh, darnos cuenta de, de, de en qué, el país en el que estábamos pisando porque yo cuando estuve trabajando en Guatemala, el paradigma para la mayor parte de los guatemaltecos era cruzar la frontera y estar en México, que era el país de la libertad. Era el país que siempre, desde la Revolución Mexicana, que habían vendido hasta la saciedad, eh, era el acogedor eh, de, de, de, de todos los expulsados políticos, de todos los dirigentes de izquierdas, de todos los amenazados de muerte de América Latina, lo recogía México. Así que estaba vendiendo una imagen internacional que no tenía nada que ver después con la realidad, porque en su propia casa masacraba, desaparecía y cometía los abusos en contra de los derechos humanos eh, exactamente igual que otros muchísimos países de América Latina. Descubrir esto fue para mí un poco, cuanto menos, chocante. Pero era la realidad y bueno, lo, lo expresaba muy bien el, el movimiento zapatista en sus escritos la realidad y el espejo. Eh, una vez que estuvimos hablando con las diferentes, los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos de derechos humanos, eh, movimientos populares, eh, tuvimos una tarea ingente a la hora de decidir en qué estado empezamos a trabajar como brigadas. Esto fue una decisión dolorosa, dura y finalmente Decidimos hacerlo por uno de los estados más difíciles del mundo, que es de México Que es Guerrero eh, Guerrero tenía la fama en aquel momento Podríamos decir, era uno de los estados más conservadores Donde salirse de la norma, donde salirse de la norma política Rápidamente tenía unas consecuencias De desapariciones o, o de asesinato político y tenía la fama por aquel entonces de que era, lo que ocurría en Guerrero era en realidad en la, una escala pequeña de lo que después iba, políticamente iba a ocurrir en, en el resto del país y fundamentalmente en el DF. Se, tenían, se pensaba que en Guerrero se ponía el presidente de los, est de, de los Estados Unidos Mexicanos. Y, y bueno, eso parece ser que, que, que, que así había sido la norma. Y, a pesar de todo, las diferentes organizaciones de derechos humanos nos decían que debíamos empezar por allí. Y, efectivamente, así lo hicimos. Empezamos por Guerrero, y después teníamos un subequipo en Guerrero, y teníamos un sub-equipo en, en, en el DF porque era absolutamente imprescindible, ya que teníamos que estar en contacto constantemente pues, desde las embajadas, eh, hacer cabildeo con con diferentes facto, eh, actores políticos eh, con las diferentes organizaciones eh, sociales, eh, de derechos humanos eh, de, de, de, de la capital, que eran sí. en realidad quienes estructuraban muchas de las cosas que después pasaban en el resto del país eh, El tema de la droga parece que en México Explica un montón de cosas. Sí, eh, ya en mi época eh, se hablaba de que México era una bomba de relojería y en todo momento las organizaciones sociales analizaban la situación de, empeor de empeoramiento eh, con un verbo y era la colombianización de México. México se está colombianizando y efectivamente yo creo que ahora es un país narco. Uh -huh. eh, con varios cárteles diferentes y con una presencia de, de, de, de estos carteles en diferentes lugares uh -huh. con, lo, con lo que yo suponen Sí, hoy mismo sale en prensa que los Zetas concretamente en un par de estados eh, ponen y quitan y gobiernan directamente a su antojo Sin ningún rumor ¿Cómo fue el desarrollo de, con estas dificultades que estás hablando, cómo, cómo fue el desarrollo del equipo? Duro. Yo no sé, bueno, hablo desde mi perspectiva. Igual viene alguien de, de brigada y mira una colleja por, por esto. Pero yo creo que ha sido uno de los proyectos de brigadas que más ha costado. Justamente por la, por la realidad tan distinta que, con la que nos encontramos yo dije, uy, yo he pasado por El Salvador, he pasado por Guatemala, esto para mí, pan, comida, pues la torta no puede no ser más grande. Eh, por un lado, por la realidad del, del propio país, que parecía una cosa y era la contraria. Por otro lado, había otro factor importante y era que tam, tampoco el grupo que nos dedicábamos a desarrollar este trabajo sentimos un gran respaldo, esto es una autocrítica hacia brigadas, por parte de la organización, era una, un respaldo eh, verbal, pero después no, se no, no, no, no conllevaba una ejecución real sobre el terreno. Mm, podría decir que se dejaron en, en hombros de demasiadas pocas personas una tarea tan ingente. Pero había otro factor que para mí era tremendamente sorprendente y era que los mexicanos a veces decían, lo que me estás contando está muy bien para otros países como Guatemala y como, y como El Salvador, pero nosotros no somos eso. Nosotros no tenemos esa situación política que me estás, de la que me estás hablando. Nosotros somos otra cosa. Y, y entramos justo en ese periodo en el que las organizaciones estaban dando cuenta de que su realidad política era mucho más dura de la que, se, de la que ellos se pensaban y mucho más cercana a realidades que ya se habían dado en otros países, justamente al sur, como era El Salvador y como era Guatemala. Y no estaban muy dispuestos, y ya entiendo esta especie de chauvinismo mexicano, porque lógicamente, porque los Estados Unidos no hace tantísimos años le robaron la, más de la mitad del territorio mexicano, de, pero nosotros podemos solucionar los problemas nosotros solos. Entonces, la presencia internacional no es tan importante. Ustedes vayan a Chiapas, estén allí, pero en el resto, déjenos tranquilos que, que, que nosotros lo nos solucionamos. Entonces, obviamente, ningún problema con esto. Entonces, no, no teníamos, cuando dábamos a conocer nuestro trabajo, no teníamos eh, muchísima audiencia en ese sentido. Hoy es todo lo contrario y al poco tiempo, desde luego, nos empezaron a llover un montón de peticiones de, de, diferentes, de diferentes lugares. Uh -huh. Otro factor que explica la. La realidad de México es la vecina del Norte, lo has, lo has citado. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué otro factor que explica la realidad de México es la presencia de, de Estados Unidos en la frontera norte? Eh, vamos, eh, son... lo comparten eh, hasta que el señor Trump termine el muro. Eh, efectivamente han sido sus... sus, sus vecinos desde siempre y, ya digo, hace 1840 y mucho, más de la mitad de lo que eran los Estados Unidos mexicanos de entonces pasaron de manos de, de los Estados Unidos, ¿no? entonces una entiende esta especie de, de, de, de chauvinismo mexicano, de, de no, nosotros podemos con esto el enemigo justo lo tenemos frontera arriba y, y, y, y bueno, pues siempre ha sido eh, el pato trasero también de, de los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, haciendo balance de, de tu situación al, al frente del proyecto, en la coordinación del proyecto, ¿cuáles eh, crees que fueron los mayores logros que, que conseguisteis? Entrar. Me refiero, ¿Te refieres al proyecto de México? Sí. Bueno, entrar ya fue eh, algo estupendo porque justamente por la cantidad de presencia internacional que había habido en Chiapas, el gobierno mexicano era muy reacio a más presencia internacional, entre otras cosas, no quería que se, que, que, que se siguiese dañando su imagen, quería focalizar la problemática a Chiapas, no al resto del país y, por lo tanto, no quería presencia en ningún otro lugar. Y expulsó a muchísima gente, a muchísimos internacionalistas, pero, a pesar de todo, fuimos la primera ONG internacional en conseguir la personalidad jurídica. Esto fue un logro maravilloso porque yo en aquel momento era la coordinadora europea, ya teníamos gente sobre el terreno y me sentía tremendamente responsable de haber forma, de haber ayudado a formar, de, de, de, de haber llevado gente allí, de haber abierto, las... ayudado a, formar, a abrir un, un proyecto en México, si, entrando con una vista de turistas sin tener la certeza de cuánto tiempo más íbamos a poder estar. Es decir, es un poco como. En encandilar a la gente, aunque en ningún momento habíamos mentido, para no saber cuánto tiempo. Si el gobierno mexicano nos permitía estar allí de manera legal, nos podía echar del país en cualquier momento. E incluso acusarnos de injerencia interna y de participar en actos políticos eh, internos del país y haber sido encarcelados. Entonces tienes una responsabilidad tremenda en una situación así. ¿eh? Uh -huh. Eh, has citado que en los equipos de, de brigadas pues convivís eh, personas de diferentes procedencias, de diferentes países, ¿no? ¿Se nota la diferencia en cuanto a planteamientos a la hora de, de la acción o planteamientos políticos entre las diferentes personas? Mucho. Y no podemos dejar de, de ser eh, producto de, de, ni del país ni de la ni del lugar de donde venimos, obviamente, y todo esto cuando estamos juntos lo proyectamos y lo expresamos en la misma mesa donde ponemos juntos o en las mismas ideas políticas o estrategias de cómo afrontar tal, tal conflicto o, o, o el trabajo que tenemos entre manos, entonces se nota mucho la diferencia, pero bueno, poco a poco también el hecho de, de poder hacer eh, un trabajo conjuntamente con unas reglas eh, claras hace que todo el mundo, a medida que va pasando el tiempo y, y vamos viendo, nos, nos vamos insertando en la realidad de los países, pues que, que, que más o menos trabajemos muy a gusto en general y, y pues, tirando para adelante con, con, con el trabajo. ¿no? Yo creo que, que brigadas también tenía una cosa bastante buena en los equipos es que siempre había gente que cuando llegaba una persona nueva la iba formando poco a poco había, había un periodo de formación de manera que, que bueno, de manera natural pasas tu experiencia a la persona que viene después para que desem, vaya poco a poco aprendiendo a desempeñar ese trabajo uh -huh. eh, abriendo un poco el, el objetivo pues hay una crítica las ONGs en general, ¿no? debido a que pues, hay, una, hay cada vez una mayor profesionalización y, y por tanto una mayor separación entre lo que puede ser el, el trabajo voluntario y el asalariado en el, en el interior de estas organizaciones. ¿Qué opinas, qué opinas de ello? Pues madre mía... Eh... Yo creo que uno debía de poder cobrar también por el trabajo que hace. A mí me encantaría poder estar trabajando en una organización y vivir de, del trabajo que realiza esa organización. Uh -huh. Esto no significa que tenga que tener un sueldo desmedido y que vaya a ser eh, una oportunidad de oro para que me desentienda de la manera de hacer de organización o... o pero me parece lícito ganar, eh, poder vivir, no ganar, eh, poder vivir eh, con un sueldo del de trabajo que, realiza, que realizas en esa organización. Eh, en el caso de brigadas es un trabajo absolutamente voluntario. Esto ha implicado que muchísimas personas que estábamos allí, cuando estábamos en los equipos, obviamente, la organización nos daba una pequeñísima cantidad de dinero para subsistir durante esta, esa semana. Eh, en mi caso, a veces, al principio, tenía que pagarme los billetes de avión yo, o sobre todo hacer colectas entre familiares, amigos, después ya fue más factible que la organización te pagase los viajes. Esto es un handicap tremendo, sí, porque, porque hay mucha gente que no, no, no puede acceder a, a esta suerte de, de, de pequeñas aportaciones familiares o, o de amigos. Eh, y después, cuando he vuelto, pues es que he tenido que seguir con mi rutina como profesora, porque yo tenía que ganarme la vida. ¿Esto qué implica? Pues que muchas veces a mí me hubiera gustado probablemente estar trabajando en México de otra manera totalmente distinta como estuve, que era, salía del instituto, trabajaba en cosas del instituto y cuando terminaba del instituto, pues me metía en brigadas México, estoy hablando de México, cuando estuve en México, pero llegaba en los fines de semana exactamente lo mismo y las vacaciones de Navidad y de verano, a veces era para marcharte a hacer reuniones en los equipos, en el equipo de México y a veces era pues, pues, a marchar, para marcharte los dos meses e incluso alguna vez he pedido permiso sin sueldo para este pedido. Uh -huh. eh, quiero decir, esto limita muchísimo, ¿no? muchísimas las mucho más cosas. ¿no? Eh, y por eso digo que creo que es importante poder vivir de algo que en un momento determinado es tu pasión y que te parece importante. Desde luego, de, en lo que estoy completamente en desacuerdo son los representantes de organizaciones o de partidos políticos o de cualquier otra entidad que tiene esos sueltos monstruosos como yo he vivido con gente, por ejemplo, de ACNUR. Uh -huh. A mí me resulta tremendamente curioso cuando estoy viendo a gente solicitando dinero para que se apoye voluntarios que están por la calle para que se apoye a ACNUR y yo sé lo que suponía un sueldo de una persona de ACNUR en el momento que yo estoy trabajando en Guatemala. O sea, absolutamente vergonzoso e inmoral. Entonces ya no te pregunto por la por la opinión que te merecen las prácticas recaudatorias de algunas ONGs en, en el centro de las ciudades. Eh, bueno, pues en este caso en concreto tengo contestabilidad no sé de otras, habría que diferenciar ¿no? un uh -huh. habría que diferenciar. Yo lo de las, práctica, las prácticas recaudatorias, no me imagino de qué manera se puedan no se puede no hacer porque todo el mundo necesitamos dinero uh -huh. para sobrevivir, para llevar adelante determinados proyectos y en el caso de brigadas es, era clarísimo pero en cualquier otro proyecto también cualquier cosa que quieras hacer desgraciadamente requiere dinero que eso sea una excusa para que tú te hagas mmm, no millonario pero casi o ¿no? que tengas unos sueldos que en comparación incluso con los lugares donde estás trabajando va a ser el sueldo de toda una vida, probablemente uno tuyo, el sueldo de toda una vida de una de las personas con las que tú estás, me parece vergonzoso ¿En qué, ¿En qué punto pasas los trastos de, en el equipo de México? En el punto en el que el equipo está, está ya eh, yo me siento muy bien con el equipo me ha costado está mal esto eh. me ha costado mucho sudor y lágrimas todo aquello eh, a mí y a más personas ya tenemos personalidad jurídica ya tenemos un grupo y de voluntarios importantes en el terreno y por llegar ya tenemos dos, dos sedes, ya tenemos cierto reconocimiento, ya tenemos un montón de trabajo y considero que yo estoy muy cansada y hay una serie de, de, de aspectos que hacen ver que, que, que, bueno, que, que ya está bien y que tengo que descansar. El uh -huh. que tengo que ver los toros desde la barrera y, y, y bueno, pues fundamentalmente descansa. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de esto de que hablar del descanso, uh -huh. luego has continuado en, en otra organización, has estado un pequeño periodo en Protección Internacional. Uh -huh. ¿Qué organización era? Pro um, protección Internacional es, eh, en realidad, una, una sesión de, de, de, de ligadas, con gente maravillosa, estupenda, que en un momento determinado deciden eh, profundizar en todo lo que tiene que ver con la formación y con la búsqueda de estrategias de, de, como, como herramientas para aportar a los defensores de derechos humanos. Y, fundamentalmente, este es su eje de trabajo. Es la gran diferencia con brigadas. No tiene eh, no da acompañamiento internacional. Sin embargo, sí que visita, tiene un montón de, de, de, de, trabaja en un montón de países, sí que visita a comunidades, sí que recoge información, sí que elabora, elabora, eh, elabora información, sí que tiene cabildeo con las autoridades locales y con las autoridades internacionales. Y, y, y bueno, fundamentalmente, lo que hace es esto, profundizar en el ámbito de la búsqueda de estrategias para lograr la mayor, la, la, la mayor seguridad posible a los defensores de derechos humanos con los que trabajan. Uh -huh. En los diferentes países, que son muchos. Entonces, eh, eh, ¿qué jugaste tú en ese papel más técnico que la voz, eh, Estuve en el BOT que es un poquito como un ente que supervisa el, el trabajo de la, de la entidad y sus diferentes proyectos. Pero para mí había ahí un problema muy, muy, muy grande. Primero, no conozco el trabajo de, de, la, de base, no conozco a la gente. Soy como una persona que tiene un mandato desde arriba. Entonces, no me encandila esto, no, no hay una conexión directa, no le pongo cara a la gente. Los conozco a través de las webs, a través de las reuniones, pero no tengo una relación directa, no, no es algo que viene de abajo arriba. Y luego hay otro eh, inconveniente mayor todavía para mí, porque el primero era subsanable, y es que todas las reuniones se hacen en inglés, y mi nivel de inglés no es tan alto como para pelearme, por una idea, o por una estrategia, o por no estoy de acuerdo contigo, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿qué te parece si sí. mi nivel de inglés es más bajito? Y entonces yo no me he sentido a gusto conmigo mismo con este nivel de trabajo y me parecía que estaba ocupando un puesto que no me correspondía y que era conveniente dejar este lugar a una persona que, tuviese, que cubriese mucho mejor que esos requisitos. Y es la razón por la que decidí dejar el board y actualmente simplemente formo parte de lo que es la asamblea general de, de la organización. Mm, bueno, adentrándonos eh, ya en la parte final, eh, ¿consideras que en toda tu trayectoria militante ha habido un hilo conductor, una cierta lógica? Eh, yo creo que sí, eh, digamos que me contaminé en aquella excusa de toma de embajada, la sensibilidad venía de antes también, ¿eh? más que contaminarme encontré la excusa para empezar a hacerlo, para pasar de la idea a la acción. Y fue un periodo coyuntural muy importante en el que gracias a esto a haber ido aquel viaje de, de Dinamarca y haber conocido un montón de gente, poco a poco vas viendo que, que no es algo que está pasando ahí, que, que incluso que no quieres ver, que es gente organizada que está haciendo cosas que a ti te gustan, pero que no te atreves a dar ese paso. Entonces se abrió el, esa puerta y de esa puerta, otras muchísimas puertas, a participar en diferentes eh, movimientos y, y bueno pues a mí me, me ha parecido importante estar ahí, me ha enseñado muchísimo, ha sido lo más importante que he hecho en mi vida y de lo que estoy muy orgulloso me ha enseñado muchísimo y me ha, me ha formado mucho. Uh -huh. Y una pregunta en tono admirativo. ¿En qué momento estudia las oposiciones con este nivel de actividad de las oposiciones y las apruebas? Pues de 10 a 2 de la madrugada, porque tengo un ritmo circadiano muy, muy, muy peculiar. Ahora que les han dado el premio Nobel a estos señores por justamente por eso, pues he dicho, mira qué bajos, que, que es esto lo que me pasa es cuando más me centro y entonces, bueno, pues, pues, pues estupendamente lo podía hacer entonces. Y, bueno, pues hay que decir también que cuando yo las aprobé había muchas más oportunidades de las que hay ahora. Y probablemente si hubiera tan pocas oportunidades como las que hay ahora, yo no hubiera podido las posiciones Fue un momento en el que se hicieron solamente de mi materia, que ahora está muy desprestigiada porque no tenemos que ser creativos en absoluto y no vaya a ser que pensemos por nosotros mismos, pues eh, se convocaron más de 800 y pico plazas a nivel nacional. Y entonces yo tuve la suerte, obviamente no de ser la primera, pero sí de entrar en esa bolsa. Y desde entonces pues, estoy trabajando en, en secundaria. Pero no es gran mérito, estoy segurísima que otra muchísima gente ha tenido que estudiar muchísimo más que yo para probar unas posibilidades. Mm, eh, retomando algo que eh, la, la penúltima pregunta eh, y que solemos terminar nuestra eh, nuestra conversación así eh, ¿ha merecido la pena eh, la militancia entonces? aunque es una palabra que no me gusta nada y hay que buscar otra muchísimo yo soy la que soy, gracias a todo lo que he hecho y por lo que he pasado. Y sobre todo, mm, he aprendido una barbaridad tremenda. Quiero decir, soy un poco pesada, la gente de brigadas ya, yo creo que ya conoce esto. Pero no perdamos de vista que yo soy una personita del primer mundo, que he salido de aquí con un, una protección de una ONG que he viajado con mi dinero, o con el dinero de la ONG, o con el dinero de la gente que me ha ayudado, que he tenido un pasaporte de ida y vuelta, que he tenido la, eh, el apoyo o, o, o el paraguas de una embajada y de una organización que me respaldaba. Hay de la gente que me ha dado todo esto, en los diferentes países donde he trabajado y en muchos más, que no lo he hecho. Esos son de verdad los que debieran estar aquí. Y esos son de verdad los que tienen muchísimo mérito. Yo fui y volví, y encima me he podido reincorporar a mi trabajo del que vivo. Luego, el mérito de verdad no está aquí presente. Y esto de verdad me gustaría que lo, que lo tuviésemos siempre muy en cuenta. Bien, algo que quisieras contarnos que no te hemos preguntado. Yo no quería estar aquí. Pues, si queréis, eh, abrimos el turno. A ver, voy. Hay una cosa que Carmen no ha dicho y es eh, su faceta que aportó, su faceta artística al, al movimiento, a todos los militantes que se ha tenido. Entonces. Que, bueno, que, que la gente lo sepa, hacían unos carteles, unos dícticos maravillosos, pegatinas, que luego utilizábamos para todas pues, las campañas. que Era su verdadera vocación también, ¿no?, De, El diseño y, y muchos que, que pasaban fronteras, ¿no? Que se utilizaban en Andalucía, <coughs> en el por ejemplo, que el tuyo era dentro, dentro del Estado, o sea que, y además... <coughs> Era muy chulo, era muy bonito. Pues sí, ahí me teníais un poco explotadas, sí. ¿eh? Eso me ha recordado que, y poca gente lo sabe, quizá, que el monumento de Camargo a las mujeres que fueron fusiladas y represaliadas durante la posguerra, ese mosaico que pusimos fue diseñado por Carmen también una composición que hizo de, desde fotos de capa, a, bueno, y, y aportaciones de ella, hizo una composición y está ahí en, en el monumento a las víctimas de la, de la guerra, vamos, a las mujeres. Nos ¿Has dejado sin habla? Sí. <risa> bueno, pues... Eh... Uh, un par de cosas para acabar. Bueno, que eh, en la próxima semana, eh, el miércoles 15, terminamos el ciclo de militancias de este año y estará con nosotros Juan Chubazán, que es también una persona con una larga trayectoria, eh, en este caso centrado en el movimiento ecologista y, y más concretamente en la vertiente urbanística. ¿no? Y, estuvo muy implicado en, en lo en aquello de Castronovo. Y por último, una cuña publicitaria. Este sábado 11 de noviembre, en, en la finca de Mataleñas, en la Casa de los Guardeses, eh, el Comité de Solidaridad e Interpolos organizan una interesantísima jornada sobre alternativas y resistencias al poder de las transnacionales y que bueno, estáis cordialmente invitados. Si queréis algún folleto, Rosa, os les, os les pasa. Sí, y quería contaros que por ejemplo una de las personas que viene, que es Lolita Chávez, es una mujer guatemalteca que está precisamente ahora en España porque ha tenido bastantes amenazas. De hecho, ella sigue acompañada por Brigadas Internacionales de Paz, porque Brigadas Internacionales de Paz, aunque hubo un momento en que salió de Guatemala a el proyecto, tuvo que volver, por desgracia. Y esta mujer está ahora mismo en, viviendo en Bilbao, porque el gobierno del País Vasco tiene un programa de, de apoyo a defensores sí. que en momentos determinados tienen así grandes amenazas, pero precisamente por el trabajo que hacen un poco enfrentando la, la actividad de las grandes transnacionales, que es una de, de los frentes que, que ahora hay abierto. ¿no? Y ahí está ella y está también otro hombre colombiano que está en la misma situación, y luego hay dos personas de, de aquí, del Estado español, que van a hablar un poco sobre todo, todos estos temas. Que muy interesante y si estáis interesados aquí hay información sobre sí. Yo mil gracias a todos y a los organizadores también. Gracias por permitir.